Al principio del programa, eh, la problemática con, con una, una familia que denuncia que la policía, principalmente la DNCD, le puso droga a un joven y se lo llevó preso, por supuestamente posesión e intención de, de distribución de, de drogas. La familia salió a la defensiva eh, con, con decir de que este joven iba para su trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar. Las declaraciones. Para pulir una madera, porque eso es lo que hacemos, y me interceptaron ahí. Y me querían quitar el celular a la mala, y yo me revolté ahí, y hasta golpe casi me querían dar. Y por eso, hasta me dijeron que me iba a ir muy mal. Y el muchacho abusaron de él y le pusieron una droga que no, que no la cargaba, porque a mí me soltaron porque no tenía. O sea que él tampoco tenía. Si él hubiese tenido esa droga, a mí también me iban dejado preso. O sea que tienen que hacer justicia y quitarle esa droga, que no es de nosotros. Nosotros somos gente que trabajamos. Que aquí donde agarraron este muchacho, a Ángelo Burgos, no es punto de droga. Iba para el trabajo con el maestro de él. Y vienen a decirle que, que él tenía 200 gramos. Nosotros queremos, el barrio, la comunidad, que se demienta eso. Porque aquí no hay punto. Punto se llama donde hay pesa, balanza. Donde hay casa con eso, aquí no hay punto. Por favor, es un muchacho pobre, de gente pobre, con dos muchachos de mantener, y lo tienen allí detenido por 200 gramos, que no, lo, no es verdad. Tres días hoy. Está ah, bueno, caramba, que no se injusticia con los pobres. Que busquen los verdaderos, que tengan drogas, que usen drogas, que vendan drogas. Él iba para su trabajo. Entonces, ¿cómo le vienen a hacer una cosa así, si un daño? Es un daño que le están haciendo a un joven, que no es el problema. Que por favor... Ahí escuchamos, eh, Traemos esta noticia por, por, la, por la comparación. Un césar abusador que ha traficado supuestamente toda la droga del mundo, está desaparecido, nadie lo encuentra, nadie sabe su paradero. Estoy feliz, ¿qué? Un gramito, de, de, de, que, que, díganme ustedes, ¿eh? Ah, me dice Pedro que se anda con Quirinito. porque Quirinito está muerto Pedro pues, o sea van a tener que revivirlo sacarle un arte este de nacimiento y todo para poderlo meter preso porque César, según el arte de función de él está preso bueno unos amigos tuyos Pedro fue el que lo declaró muerto <risa> miren señores eh, los peregrinos siguen con, con, con cogiendo lucha en Asua y fueron hablaron con con Peralta, el administrativo de la presidencia, con el jefe de la policía. Y miren cómo le fajaron a Fundazo, que, que le rompieron eh, a la pobre monja, andaban la monja ahí, la pobrecita, y los peregrinos volvieron con su lucha, que esto no se sabe en qué va a parar. Vamos a escuchar estas declaraciones, señor director. pero para que el médico la te médico. Te te Un chifadul que había dicho el jueves del altercado que si hay algún herido aquí hay a prueba de que hay un herido y que si el ministro de Interior y Policía quiere seguir permitiendo esos abusos pues pues bienvenido sea este gobierno de represión nosotros creíamos que aquí en este país había libertad y había democracia. Y a nosotros nos arrebataron la Cre cámara creíamos la Creíamos que había democracia y que por lo menos a la, a la parte eclesiástica se iba a respetar. Pero aquí ha habido abusos donde han arrastrado a esa monja y a otras monjas por los brazos y le han arrebatado su cámara y la han golpeado. Como golpearon a ese, así hay varios. Eh... Bueno, ahí vemos las imágenes ya en nuestras redes sociales. Usted puede ampliar la noticia. Estos son los peregrinos de Ceibo, un grupo de personas que lo están apoyando a propósito de esas tierras, que ellos quieren sus tierras, quieren trabajarlas, quieren vivir en paz. Pero eh, hay un terrateniente que dice que no la va a aflojar, un terrateniente maquillado de política. Y ya ustedes saben, es lamentable esta situación eh, que está sucediendo eh, a nuestros eh, hermanos peregrinos. Eso es en el Ceibo. Ya tienen ya eh, eh, varios, varios meses en esta lucha. El pobre padre, me da pena, cada vez que yo lo veo, el padre se está cayendo, metido en medio de, de, de ese pleito.